bueno aquí andamos con toda la militancia del FMLN de Panchimalco haciendo esta visita en el cantón Amate Blanco en la zona fronteriza con Rosario de Mora atendiendo la comunicación con la gente hablando con la gente directamente para pedir el apoyo para el partido FMLN que es el único partido que se preocupa de los pobres y lo que hemos encontrado es una receptividad grande hay dudas también por supuesto hemos ayudado a aclararlas pero en general pues sentimos la votación, la población tiene la decisión de apoyar al FMLN para esta próxima elección del 3 de febrero, cuando garanticemos y aseguremos una vez más que Hugo, presidente, con la fuerza de la gente, ¡Hugo, Hugo presidente! ¡Viva el FMLN! ¡Que viva! ¡Y la lucha continúa!